El Leprechaun es el hada, elfo o duende irlandés por excelencia, pero, aunque los veamos siempre con ropas verdes, no siempre fue así. Samuel Glover lo describía en 1831 con abrigo rojo de corte cuadrado con adornos de oro, tricornio, zapatos y hebillas. Como zapateros que eran, aunque siempre trabajando en uno solo, podían llevar un delantal. En el bolsillo más grande de su abrigo tenían un chelín de la suerte que se reponía cuando se gastaba. Aunque se le descubra en su escondite por el repiqueteo de su martillo, su labia evitará que te dé su moneda de oro.